¡Fuego! Tenemos fuego, fuego, Ay, fuego, no, no, no. fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, con el Versus. Nos vamos ahí? ya. Nos vamos con el Versus. ¿Cómo es esto que se llama? ¿Eh? Jerry Acosta. Jerry Acosta, por el Partido de la Liberación Dominicana. Hasta para los si sí, cualquier <risa> sonidito, <risa> guaguita. No, y cualquier dile jingle. que ya tenemos los equipos para grabar el audio. Claro, cualquier guaguita. Ya hacemos. Jerry Acosta, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, 2020-2024. Jerry Acosta. Y también el empresario Nicolás Hidalgo por el Partido Revolucionario Dominicano, PRM, 2020-2024. Hagan su llamada a 809. Dos empresarios. 725-0505. Déjame, déjame, comenzar a Es sangre nueva los dos, sangre nueva. ¿Qué? Sí, empresario claro. empresarios. Ya comenzaron a llamar. A lo buenas. Fuego, fuego, versus. Hello, buenas. Sí, sí, buenas. Buenas tardes. D dígame, hermano. Jerry Acosta. Yeri Acosta, uno. Nicolás Hidalgo cero Se ha <risa> pegado vaina. Llamen, llamen. Vamos, vamos. 809-725. Hello, buena. Buena. Sí. Jeria hey, hey. Hey. Costa. Yeria Cosa, dos. Nicolás Hidalgo. <risa> cero. cero. Eh, ella es puertorriqueña. Eh, eh, cuidado, sí, eh. sí, tiene que llamar, señores. Dos diputados, sangre nueva. Dale ahí, y empresario los dos. A lo buenas. Sí, buenas. Dígame, ¿por quién? Jerry Acosta y Gonzalo Castillo. Ok, pues Gonzalo. No, no Gonzalo yo no, no, yo no, yo no, no, no está, no, amigo. No. ¿Está, es Jerry Acosta. Jerry ¡Tres! Nicolás Cero. A lo buenas. A buenas, buenas. Buena. El versus más encendido de la tarde. Dime. Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo 1 Jerry 3. Ya, ya me estoy viendo. Hello, buenas. Jerry Acosta. Jerry Acosta. 4 Nicolás 1. Ya, hay otra llamada. Ok. Fuego. El versus más encendido de la tarde en el programa juvenil Los Sosobrosos. Hello, buenas. Aló, aló, aló. Dime. Por el que va a ser el más votado de los. La... Nicolás Hidalgo, 2 Nicolás Hidalgo, Jerry Acosto, yeah. cuatro. Cuatro. No, Acosta, 4 A Costa o no, a Costa? Sí, ya. Hello lo buena. A lo buenas. Jerry Acosta. ¿Eh? <risa> ¿Eh? Jerry Acosta. Jerry Acosta. Triple. Lime Fall Down. Tony Fan. Jerry Acosta, 5 <cinco. risa> Nicolás, 2 Vamos. Hello lo buena. ¿Eh? Buena, buena. Dime, dime, dime. Dime. Jerry Acosta. Por lado, al lado amigo, nuestro flow. Jerry Acosta. Sí, amigo mío. Jerry. Nicolás Hidalgo. Dos. Dos. Okay. Fue triple que llamó ahorita. Ah, El no, versus bro. más duro. El versus. Lo hacemos aquí. Hola, buenas. Hola. Hola, por Nicolás. ¡Nicolás! ¡Tres! Jerry. 6, 6. Están pegados. Aquí no se sabe. El versus más fuerte de todas las tardes. De los osobrosos. A lo buenas. A buenas. Sí. Dime. Jerry Acosta. Jerry Acosta. 7. Nicolás 3, 3. Ahí está. Señores, buena. 809-725-0505. Buenas. Dígame. Sí. Yo voto por Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo 4. Jerry 7. Wow, hello, buenas. Hello, buenas. Hello. Jerry Acosta. Salud. Jerry Acosta. Eh, eh, eh, espérate. Jerry Acosta. 8. ¿Sí? ¿Trabajas en una oficina, mi amor? Eh, hello, buenas. ¿Trabajas en una oficina? servicio al cliente se dice que 8 Ocho. nicolás hidalgo 4 a las buenas nicolás nicolás cinco. Yeria Costa. Yeria Costa, Ocho. 8 8 ya menos 8 9 7 25 0 5 0 5 a buena hello hello, hello. hello. Se, quedó. Se, quedó. Ah. se quedó se quedó señores dos sangre nueva en la Ocho política 5 8, y 8 5. y 5. A lo buenas. Jerry Acosta, Nicolás Hidalgo. Jerry Acosta. Jerry Acosta. 9. 9. Nicolás. 5. 5. A lo buenas. Oh, Nicolás Hidalgo. Nicolás. Nicolás Hidalgo, 6. Jerry Acosta. 6. 9. 9. Tienes que <ríe> acordarme, los camarógrafos. Hello, buenas. Helo, buenas. Quiero participar en la encuesta. Sí, sí estamos iba. aquí, amigo entre. Eh, quiero votar por el candidato Jerry ah, candidato. Ah, ok. El candidato ¿Cómo está la, la, la familia? Bien. Bien. Qué bueno, me alegro. Jerry Acosa! 10. Nicolás. 6. Este hombre entró como que era una. <ríe> Ay, Dios mío, bueno. <ríe> ¡Hello, buenas. Sí buena. ¿Y ¿Con quién para Jengri? Jengri acosa. ¡11! once, once los dos palitos. La de... Y la familia está bien allá. Está buena. Qué buena. Ay, tan buenas. La familia está buena. No hay que buscar más nada. Se acaba con todas. buenas? El versus más fuerte de Naduro. la Maduro, papá Tarima. Dale ahí. Hello. Libro. Hello. Por Nicolás. ¡Por ¡Nicolás! Nicolás, siete! ¡Siete! Jerry, once. Jerry, once. Woo ¡A lo buenas! Mi voto a por Jerry Acosta. ¡Jerry Acosta! ¡Doce! ¡Nicolás Hidalgo! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete! siete. Tengan cuenta! ¡Siete! ¡Es lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Telón! ¡Venga, por no me buscáis sonidito. Pa, pa, pa. Hello. Vamos, tenemos que buscar la canción de Rocky. Ah, no, ahora me acuerdo de copyright, copyright. Hello, hello. <risa> hello. Hello, buenas. Por Nicolás. Por Nicolás. 8, Jerry. 12. No. ¿Cómo es? 10, 2. Ok. Hello, buenas. Ocho. Este es el besupás encendido toda esta tarde. Sí. Beso, buenas. Sí. sí, buenas. Dímelo, mi estoy amor. Llamando? Hello, Para hello. votar a ah, favor de Nicolás Hidalgo. Ah, está, está bien. ¡Nueve! ¡Nueve! Nicolás! Está bien, está votando. <risa> está votando. Cuando te llama, vota de una vez. ¡Hello, buena! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Dímelo! Jerry Acosta, hey. Jerry Acosta. No. ¡Trece! ¿Nicolás Hidalgo? No, no, no. ¡Nueve! Ajá, trece 13 a nueve va! ¡Hello, buenas! Sí, buenas tardes. Buenas. Ese es locutor, ese DJ. ¿Tú... Hello. Sonido siento suave. Eh, sonido eh. suave, suave. Eh. ¿Por quién? Estamos con Arcángel. ¿Qué está pasando con Arcángel? Vamos a poner Arcángel. No, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no. En Puerto no, no. Rico. No, en Puerto Rico. <ríe> en Puerto Rico está. Está en Puerto Rico él. Párenme, párenme ahí. Nosotros no estamos poniendo, no hacemos encuesta normal como todo el mundo. De que fulanito y, no, y no, esto, no. no. Ponemos versus fulano contra fulano. Eso es la temática de sí, no, no, Para que, no pa que ahorita le digan para que los copien. No, no, y, y también los raperos no van. No también. van, los raperos no van. En lo buena. pero El día que le toque a ese, le toque no, a hello ese. es lo toque. Hello hello hello buena. buena. No. 13, 9. A lo buena. Sí, buena. Dígame. Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo, 10. 10. costa 13? Hey. 13. Hey. Hey. Ya ya ha pegado ta. esta vaina. A lo buena. Hello. Hello, hello, 809-725-0505, el versus más duro. duro, ¿cuál de los dos, Jerry Acosta, Nicolás Hidalgo? Jerry Acosta, el diputado más bueno que hay en la Sí, mando, sea, eh, wow, sí, ay, ay, ay, Jerry Acosta, 14, 14 Nicolás, 10, 10. A lo buenas. Buenas, Jerry Acosta. Jerry Acosta, 15. 15 Nicolás, 10. Él me iba a mandar tu saludo. Hasta, él le iba a dar hasta amor <ríe> a dedicar una canción a Jerry Acosta. A lo no, buenas. No, no, no. He votado nada más, señores. <ríe> a lo buenas. Pero vean, acá se cayó. Fue flaco. 809-725-0505. Llame al Versus. Versus más fuerte y encendido de todas las tardes. Hello. Hello. Hello. Para Hidalgo. Nicolás, Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo 11. Nicolás Hidalgo 11. Jerry Acosta 15. 15. Por cuatro la ventaja. A lo buenas. Nicolás. Nicolás. Nicolás 12. 12. Jerry Acosta 15. 15. Ah, Activo. Vamos. A lo buenas. Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo, hey, Nicolás Hidalgo ¿Eh? 13. 13. Jerry Acosta. 15. Hey. Hello, buenas. ¡Hello buena. Buena, Jerry. ella hey, cosa! 16. Nicolás Hidalgo, 13. 13. Hello. El verso me ha encendido. Hello. Jerry Acosta, Jerry Acosta. Jerry Acosa, Jerry Acosa. 17. 17. Nicolás. 13. 13. lo buenas. Y sí, buena. Dime, Nicolás. Nicolás. Nicolás. 14. 14, Nicolás. Jerry. 17. 17, Jerry. Y tom. Y tom. Buena. Dígame. Mi voto va por el hombre del pueblo. Sí, Acosta. ¿Quién quiere mandar un saludo? <risa> Dios mío, es votar nada más, mi gente. Es votar nada más. ¿Cuánto vamos? La gente está dando. Dieciocho, Jerry Acosta. Y catorce, Nicolás. Y catorce, Nicolás. Hello, buenas. Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo. Quince. Nicolás quince. Jerry Acosta. Dieciocho. Esto está muy cerrado. Hello, buenas. Sigue sí, el sonido. Jerry Acosta, diputado. Ah, por un anuncio. No. <risa> <risa> <risa> Jerry Acosta, diecinueve. Nicolás. 15. 15. A lo buenas. Por Nicolás Hidalgo. Eh eh, eh, eh, eh. ¿Por quién? Ese fue corriendo, Ese eh, fue corriendo. Antes que se acabe el minuto. Nicolás Hidalgo. <risa> 16. 16. Jerry. 19. Está pegada la vuelta. A lo buenas. Por Nicolás Hidalgo. ¡Ay! Nicolás Hidalgo. 17. 17, 19, más reñida la pista, viene volántala ay, cuidado. hay eh, eh. eh, cambio. ¿Cómo que llamo eh, de los caballos? Eh, eh. Se acerca. Se acerca. <risa> Señores, ya Acosta del PLD, Nicolás Hidalgo del PRM, dos buenas. nuevas caras. Hey. Hello. Por, por El verso más encendido de todas las tardes. Por, eh, hello. por Henry, por, por Henry. Henry. Henry. ¿Cómo Henry. Henry. ¿Cómo tú estás, corazón? Bien. Mi que te vas inconsciente. ¿Eh? Sí. Por Jerry. Por Jerry, sí. Sí. ¿Y, y, y cómo te? Está, ¿Está bien? Muy bien. ¿Me quiere mandar un saludo a alguien? No, está bien, gracias. Ah, ok, gracias a usted. Vuelve y llame si usted quiere. <risa> Señores, ¿cuánto va? Jerry Acosa 20. 20. Nicolás. 17. 17, los años dorados míos. Eh, 17, <risa> Hello, 17. Buena. Tenía trenza, flaco. Buenas tardes. Sí, tarde. como un costa. niño especial. Hello, buena Sí, bueno, Jerry Acosta. Por Jerry Acosta, 21. Por, por Jerry Acosta, manda un saludo a Jerry. Hello. Se fue. 21, Jerry Acosta. Nicolás, 17. 17. A lo buenas. ¿Sí? sí. Dime. Por Jerry Acosta. ¿Por quién? Sí. Jerry Acosta. Manda un saludo a él también. <risa> saludo a Jerry. Te amo. Te amo, Jerry. Hello, buenas. 809-725-0505. El versus más encendido de todas las tardes. En los sí, buenas tardes. Dímelo. Hidalgo. Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo, 18. Jerry, 22. Señores, Nicolás no se deja. No Hello, buenas. 809-725-0505. Hello, buenas. Hello. El versus más encendido de aquí. Hello. Sí, sí. Quiero participar en la encuesta. Ah, ah, pues, entre eh. y siéntese, participe. <risa> Hello, ¿por quién va a votar? ¿Cuál <risa> eligió? <risa> Hello. No. Ah. Por Nicolás. Por Nicolás, ey, eh. Ey, Nicolás. 19, 19. Jerry, 22. 22. Vamos a va, ver. Eh. Hello. Hello. Próximo diputado. ¿Quién? ¿Quién es? Jerry Acosta. Ah, Jerry Acosta. Costa, 23. Ah, Nicolás, Nicolás 19. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién fue? Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Buenas. Hello. Buenas. Hello, buenas. Jerry. Jerry. Jerry. Jerry. 24. ¿Qué? 24. Nicolás 19. Señores, el versus más encendido. Maduro. Maduro, papá tarima, Genomán, aquí, ay, ay, ay, ay, ay, señores, llamen o yo se lo, se lo digo en inglés, AC En ¡Los buenas! ¿Por quién va a votar? <ríe> ¡Nicolás Hidalgo! ¡Vente! ¡Llegó los 20! ¡Vente, Nicolás! ¡Vente a 24! ¡A 24! ¿verdad? Bueno, ahí, de 20 a 24! ¡Los buenas! Sí, para la encuesta. Sí, sí, sí, entre. Con Nicolás, por favor. 21, ah, con Nicolás, con por él no está aquí. 21 Nicolás. 24. Jerry Acosta. 24. 24. Hello. A lo buenas. Hello. Hello. Hello. Por Nicolás Hidalgo. Ey, ¡Nicolás ey, Hidalgo! Ey, ey, ey, ey. 22. Jerry Acosta. 24. Van 24. pegados, van pegados. Hello, buenas. Hello. Se está, está, está terminando los minutos ya. Yeah. ¿Por quién? Por Nicolás Hidalgo. ¡Nicolás ¡Ay, ¡Ay, Hidalgo 23! 23, 24, 23. 23 24. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡24-23! ¡23-24! ¡Dios! Y quedan Increíble. queda un inning. Quedan tres minutos de programa. ¡Ah! No tiene copyright. ¡Ah! Eso es. ¡Ah! ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¡Libro! Eh, yo, yo me voy con Jerry Acosta. ¡Se va con Jerry! Si cabe, porque anda mucha gente con él. <risa> Sin ton. ¿Cuánto es? ¿25? A 23. A 23, vamos. Hello, buena. Buena. ¿Con quién te vas? Jerry Acosta. ¿Con quién? Jerry Acosta. ¡Jerry Acosta! ¡26! El que, que viaja Rocky sale tirando trompa de la casa. El versus más encendido de todas las tarde lo tienen los osos. ¡Hello, ojosos, buenas! Para que nos copien. A lo buenas. ¿Con quién? ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Súbale de Nicolás! Y el hombre está ahí. ¿Cuánto es? 23. 26 a 24. ¡26 a 24! ¡Wow! ¡A lo buenas! Mi edad, 26 años, ¿eh? Uh -huh. ah, ¿Tú no crees? ¡A lo buenas! Hello, soy ¿Sí? Costa. Costa. ¿Cuánto lleva nomás? 27 el... Jerry, 24 Nicolás. 27 Jerry, 24 Nicolás, hello buenas. Buenas tardes. ¿cómo está usted? Estamos bien, ¿y usted y la familia? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, Nicolás Hidalgo. Nicolás Hidalgo, 25. A 27. A 27. A lo buenas. Qué buena. Dígame, el beso me ha encendido de toda la tarde lo tienen los osobrosos. Oso Dime. Aquí... Y vos va por Nicolás Hidalgo. Nicolás ¡Nicolá! Hidalgo. 26. Ahí dijo que Nicolás estaba con él. Aquí está Nicolás. <risa> Saludamelo. <risa> a lo buenas. 26 a cuánto. A 27. Por uno, señor está. 26 Nicolá. a 27. ¿Cuántos ¿Cuánto minutos nos quedan de programa? Sí, sí, buenas. Dime. Jerry Acosta Jerry Acosta 28 a 26 no ok 28 a 26. a 26 vamos a hacer algo vamos a coger dos llamadas más flaco dos llamadas más para o lo empata Nicolás Pronto vamos o, a terminar vamos a terminarlo ya ya no, acabó el programa vamos dos llamadas más vamos a poner la canción uh, tarán, con dos empatas va a ser difícil sí, ahorita a lo buena. Hello. Se fue a llamar. Se fue a llamar yo. Dos llamadas más. Hello, buena. Bueno, vamos. No me vengas a mandar saludos. Eh, más. Fulano y fulano. Hello. A lo buena. Ya Costa. y acosta, 29! 29-26. Otra, dale ahí. Sí. Por Nicolás. Nicolás. Nicolás. 29 a 27. Ya nos vamos. Ya, no hay programa, me quieren cortar aquí en producción ya. Otra, otra, otra y ya. Otra y ya. Vamos a darle otra. Vamos otra. A darle otra. Vamos a darle otra. Vamos a darle otra, vez. Oye, 097-250505. otra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a A lo buenas, con Nicolás. ¡Ay! Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ya! No. 29 a 28. Vamos a poner como el plan, Como pusieron, muchachos. Sí, 29. como pusieron 28 a 29. 28 a 29. Nicolás 28. Jerry 29. Ya. No tiempo. Señores. Le pasé el diseño. Nos vemos mañana entre 29.